La muerte desciende. La luz se desvanece. ¿Quién nos salvará? ¿Quién será nuestra esperanza? ¡Manténganse firmes! Demasiado no puede caer. No, peor. No pueden detener la oscuridad que ha desatado. Hasta que nuestra reina regrese, todo será ¿Sí? envuelto en una. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Atento. se enorme. Pues dispara más. inmovilizamos, después atacamos con todo. Entendido. Espera. ¡Lusan! No, sigue siendo ella. Es un monstruo. No, Diego es el verdadero monstruo. Y no existen flechas que alcancen para pararlo. Tenemos que trabajar juntos o la oscuridad acabará con todo. ¿Qué es este lugar? Es donde debes tomar una decisión. ¿Lucha con nosotros en la luz? ¿O sucumbe en la soledad a la oscuridad? Es impulsiva, Sena. Necesitamos a más como ella para frenar lo que se avecina. ¿Se van a quedar ahí parados? ¿O vamos a buscar algo que matar?